Atravesándose, vive por mi mente Atravesándose, conocí su voz que fue Disfrutándome, sus ojos chiquiticos van mirándome, se lanza de cabeza y van nadándome. ¡Qué bella! ¡Qué bella! A seducirme sonríe ella, y su miradita se aprieta más. Es un masajito el arpe. Tengo una novia japonesa que no me saca la cabeza. Ay, tengo una novia japonesa. Me besa, me besa. Tengo una novia japonesa que no me saca la cabeza. Ay, tengo una novia japonesa. Curucándonos, jugando a ser doctores y curándonos, besando cada cosa que tocamos. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Y no me saco la cabeza. Ay, tengo una novia japonesa. Me besa, me besa. Para seducirme, sonríe ella. Y su miradita se aprieta más. Es un masajito el arte ahí.